Cuando te aflija alguna enfermedad, tentación, persecución u otra pena cualquiera, ruégale, y él te alargará su mano bien hechora. Bastará le expongas la tribulación que sufres, diciendo, Mirad Señor que me encuentro lleno de tribulaciones. Él no dejará de consolarte, o de darte al menos valor para sufrir con paciencia aquel trabajo, y te resultará de ello un bien mayor que si de él te librase. Comunícale todos los pensamientos que te atormentan, ya sean de temor o de tristeza, y dile, Dios mío, en vos fundo todas mis esperanzas, os ofrezco esta tribulación y me resigno a vuestra voluntad, tened piedad de mí, libradme de ella, o dadme fuerzas para soportarla. No temas que falte a la promesa que nos hizo en el Evangelio de consolar a los afligidos, o confortarlos siempre que recurran a él. No en vano dice así en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que tenéis trabajos si y estáis cargados. Y yo os aliviaré.